Poco... Sí. En 2016, con este socio inversor que es un amigo mío, estábamos buscando hacer un proyecto de Uber de mensajería y cuando empezamos a investigar encontramos que Nicolás Torcho y Mati Lonardi habían empezado un proyecto parecido, llamado Motofly en su momento, así que juntamos ambas partes, ellos como iniciadores de este proyecto ya tenían cierto avance, nosotros como inversores y le dimos ese empujón que faltaba, y bueno, después durante tres años Nico y Mati llevaron adelante Trego muy bien, desarrollándolo muy sanamente y despacito. Y en 2019, después de que yo decidí dejar la relación de dependencia de muchos años, me sumé definitivamente al proyecto. Así que ahí estamos los tres ahora. Trego es una, una plataforma tecnológica aplicada a la logística de última milla. Básicamente a grandes rasgos es eso. ¿Qué quiere decir? Bueno, eh, nos encargamos de resolver la logística de envíos urbanos de todas las compañías que venden online. Tenemos un montón de clientes que probablemente no venden online, pero el fuerte hoy, el grueso de nuestro negocio pasa por eso. Que empresas que venden online o sellers que venden a través de plataformas como Mercado Libre, o Tienda Nube u otros marketplaces a los que le resolvemos la logística integrándonos con sus, con sus sistemas Mientras nosotros vemos todas las ventas que ellos van teniendo para saber qué es lo que tenemos que levantar al día siguiente, ellos a su vez, en nuestra plataforma, pueden ir viendo envío por envío, qué sucedió con cada uno, si fue entregado, si no hubo en domicilio, si fue devuelto, etc. Entonces, hoy lo que hacemos es, a través de la tecnología, brindar una solución completa a, a la gente que vende online. Hoy en día trabajamos 70 personas, más o menos. Eh, terminamos 2019 con 40. 2019 lo terminamos con 12 personas, 2020 con 40 y ya siendo julio de 2021 somos 70 personas, así que venimos creciendo un montón. Excepto para sistemas, obviamente que si buscas características muy especiales y algunas posiciones puntuales en operaciones que por ahí te interesa que haya un ingeniero que tenga un background en ingeniería que es interesante pero que no es imprescindible tampoco lo que hoy buscamos son dos características puntuales si pasó por el rubro tecnología mejor y tecnología aplicada a la logística, mejor todavía que un montón de empresas. Uber, Bit, eh, los competidores nuestros, Rappi, pedido Pedioya. Todos esos son perfiles que tienen que ver con nuestro, con nuestro negocio, así que son interesantes. Pero lo que más buscamos es gente que tenga ganas de asumir un desafío, como ser estar en una startup que está en pleno crecimiento. Porque no es fácil salir de una relación de dependencia o de una corpo donde todo está dado y si bien hay mucha burocracia y todo es más estructurado, hay una cierta comodidad y venir a una empresa como la nuestra, donde todo está en crecimiento, en ebullición y hay muchos quilombos, no te voy a mentir, no es fácil. Entonces, hay como cierto espíritu de emprendedor de gente que busque desafíos que es necesario para, para, para ocupar posiciones de Trego. definitivamente malas posiciones estratégicas si es y de C-level. Sí, Reo. A ver, eh, creo que también un poco tomé todo esto de, de, de crear la estructura y, y convertir a Trego en una empresa, porque lo que hice ahí fue volcar todo lo que fui papándome en todos los años que laboré en relación de dependencia. Obviamente traté de ir descartando las cosas malas y todo lo bueno traté de aplicarlo, desde cómo armar buenas estructuras, cómo armar equipos ganadores, bueno, canales de comunicación eh, sanos y fluidos, un montón de cosas que las empresas cuando empiezan a crecer necesitan. Así que sí, definitivamente volqué mi experiencia y obviamente todo lo comercial que también fui levantando ahí, lo trato de volcar al equipo comercial y compartírselo a Mati para que lo baje a su equipo. Hay un montón de formas de emprender, eh, en mi caso tuve la suerte de poder siempre emprender mientras trabajaba en relación de dependencia, creo que tiene que ver con un poco de habilidad y de viveza para poder hacerlo, y un poco de suerte porque tuve, estuve en empresas que nunca me, me frenaron esa, esos emprendimientos, de hecho siempre los blanqué y siempre tuve la derecha, pero emprender a grandes rasgos eh, es jugársela bastante. Por eso no todo el mundo emprende, o sea, no, no, no. hay que jugársela, hay que animarse y tenés que tener una cuota de suerte también, porque tenés que encontrar un inversor eh, que te apoye generalmente, muchas veces necesitas inversión y necesitas un inversor que te apoye y además encontrar un inversor que te apoye sin presión, que es lo que nos pasó a nosotros. nosotros, hemos tenido inversores que nunca nos presionaron, nunca nos pidieron información. No te más te que ni Exactamente, ni resultado, ni información constante, que sentís esa presión de uh, siempre tuvieron la confianza de decir bueno acá está la, la plata, la confío en vos y eso está buenísimo, pero eso es una cuota de suerte porque nunca sabes qué tipo de inversor te puede tocar, eh, pero seguramente primero estar dispuesto a sacrificar el 24 horas de tu día porque realmente cuando emprendes eh, todo lo tenés que dedicar ahí, eh, ganas y una cuota de suerte, seguro.